Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a Final 2 Project. Primero todo quiero saludar a un amigo, que él ya sabe quién es, lo voy a llamar V por su privacidad, pero quiero que sepas que aunque no nos vemos y aunque estoy ya en esta situación, sé que has hablado con Ana y te quiero muchísimo, sabes que te aprecio muchísimo cada vez que te veo en la tele y te veo haciendo cosas hay algo en el corazón que se me mueve súper rápido y estoy súper orgulloso de todo lo que estás haciendo, de cómo vives la vida, de cómo eres, de cómo tratas a los demás, eres un ejemplo para los demás y espero que mucha gente siga tu ejemplo porque de verdad tío que tienes un corazón que no te cabe en el pecho. De segundo decir que estoy con mi perro guardián, Jung, es mi perro guardián porque me ayuda cuando estoy en un mal momento, me ayuda a levantarme si estoy triste, si estoy triste me la me lo sabe automáticamente. Y la tengo por eso, porque me ayuda como si hacemos hace mucho tiempo, hacemos compañía mutuamente. Quería darle las gracias a Rapsi XD, que ha comentado más de 40 vídeos, o sea, es como Maxi, o por ejemplo Moon. Eh, o sea, si hicierais esto todos, o sea, realmente, mañana mismo me podría pagar el tratamiento. Os digo que seguirle dando duro. Y quería explicar muy rápidamente, y en relación al título, que muchos me preguntáis por el tema de ¿Cómo es posible que siendo tan inteligente tenga una depresión? Eh, las personas que somos inteligentes, ¿vale? yo por ejemplo, he estudiado carrera, no la terminé, pero tengo matrículas de honor, en bachillerato fui el primero o el segundo de la promoción, en la ESO fui el tercero de la promoción... Eh, cuando tienes un corazón muy afectivo, te afectan mucho las cosas, como te digo, eres capaz de, de vivir muy intensamente el amor, todas estas cosas... Tenéis que pensar que es ahí cuando los peores sentimientos se pueden aflorar. Y si además eres inteligente, los puedes ir a investigar un poco más con, más con más cabeza. Por eso os digo que realmente eh, todas las personas que tienen inteligencia o que tienen eh, un sentido afectivo mucho más alto es más normal que puedan padecer estas cosas. Eh, las personas que normalmente viven, digamos, la vida un poco más normal no las pueden, o sea, no las detectan. No las detectan porque, digamos que hay ciertas cosas que no les afectan yo por ejemplo, si la perra está mal yo lo noto como una extensión es algo muy, meta, muy, muy metafísico pero realmente es así no sé si es la palabra metafísica pero bueno, igual bueno. la cuestión es eso entonces me afecta porque tengo un conocimiento y quiero que esté bien entonces eso me puede afectar a otra persona podría coger y decir pues es un perro y ya está o, o pues bueno, a lo mejor ha tenido un mal día el perro ya está, ¿no? a mí me afecta y es como una extensión de mi corazón por eso... Lo sufrimos un poco más, simplemente para, para eh, cerrar un poco el tema. Eh, chicos, estamos preparando una cosa súper chula, que os va a encantar, que te cagas a todos los seguidores que os suscribáis. Eh, y bueno, os va a encantar, un merchandising muy chulo. Y nada más, que os quiero mucho, mañana viernes ya, y ya ha salido Yu, temporada 2. Verla, que está muy guay, y hay un giro de gón que está chulo. Pasamos por mi Instagram, por mi grito, que sí, que pues sí, que lo quiero mucho, verdad cago agobio. Y nada, chicos, os quiero un montón, ¿vale? Y yo también, yo también. Un abrazo y hasta la próxima.